Parceros, bien o no, ¿qué se dicen? Oiga, muchas gracias a los que se han suscrito al canal. No olviden, por favor, dejar su comentario, dar y like, Estamos en Dallas, Texas. Vinimos con Jaime, que me está ayudando hoy con la cámara. Gracias, Jaime. Eh, estamos en Dallas, Texas. Como les decía, tenemos una parada de trabajo y aprovechamos para venir aquí a un sitio que se llama Deep Ellium o Deep Ellum. No sé cómo se pronunciará. Entonces, eh, la intro y ya les cuento más. bueno, entonces como les decía, estamos en Dave Elum. esas eh, figuras, esas esculturas metálicas, hay varias, se las voy a mostrar ahorita en el recorrido, las hizo un artista hace poco, estamos en un distrito que es eh, histórico aquí en Dallas, era como el sitio eh, donde llegaban los esclavos a finales de la década de 1890 y el sitio es muy importante, aquí. acá hubo una planta de, de Ford, eh, había una fábrica de algodón muy importante, bueno, con la llegada del ferrocarril, ayudó a que el sitio evolucionara. Y entonces pasa lo que pasa muchas veces ahora en las grandes ciudades, ¿no? que los sitios que fueron menos favorecidos en el pasado, llegan los grandes inversores, meten sus grandes capitales, y ya les voy a hacer un recorrido porque el sitio se volvió bastante chévere por decirlo así entonces eh, ya no es tan barato es un sitio costoso entonces vamos a recorrerlo y les vamos a mostrar las esculturas son como tres esculturas que hay aquí hay como otra escultura otro robot metálico del artista este que les... digo que le encargaron hacer estas esculturas creo que es de apellido Holgan, no, no, no recuerdo ahorita bien el apellido hay tres de estas en, en toda la calle por allá estaba la otra, la que vimos alta estaba por allá y bueno acá está la otra, seguimos acá también, pues seguimos en el mismo distrito en Deep Ellum. y eh, bueno, esta es la segunda, este está sentado y bueno, por allá hay otra, entonces bueno, sigamos y ya les voy a hacer el recorrido por la calle vámonos para allá Bien, aquí está el apellido correcto del señor, es Ol Olham, Brad Olham, en 2009 allá tenemos otra parte de la estructura de la, de la de la escultura es como está como en tres pedazos y está en ese bar bueno, sigamos. bueno acá ya estamos en la calle principal de estamos en la calle principal de Deep Elum. les voy a mostrar este edificio que es como donde arranca el, el distrito este como que es de como musical como de comedia como de arte Miren este edificio como lo pintaron Uf no sé si viene el mural ahí, espero que se esté viendo pues qué bonito que se ve ese edificio y son dos torres bueno entonces como les decía, este es Deep Helium. Deep Helium, estamos aquí en Dallas, Texas el, la calle es Main Street y bueno, voy a comenzar a mostrarse les voy a arrancar voy a arrancar del sentido contrario donde venía mostrándoles donde estaban las figuras de metal entonces eh, caminen, les muestro a la calle hay mucho bar, se ve que es de mucho restaurante entonces bueno, acá tenemos, este es un banco, Texas Grand Bank, acá arrancamos con un banco y bueno, aquí arrancamos un ATM, un cajero, acá hay un mural muy famoso, dice Robert Johnson 1936, ahí está la escultura, el, la escultura del, de metal, ahí hay un restaurante con terraza. Aunque está haciendo mucho sol, yo tengo frío. El viento está frío. Estamos en febrero y está frío. Bueno, entonces sigamos. Acá está el restaurante. Entonces se llama Texas Black's... Texas Black... Tec, Terry Black's Barbecue. La comida barbecue acá es de Texas, ustedes saben. Comida muy buena. Bueno, entonces sigamos. Tengo que voltear la cámara para no enfocar a la gente y no se vaya a molestar. Aquí hay una ruta de bicicletas Yo, Bien, by route. Eso está bueno, eso está chingón Eso está chido Eso es una chimba By route. para los es que me gusta la bici Bueno, acá son casas Como les decía Este distrito es muy antiguo El, el distrito es súper antiguo es, Aquí llegaban los esclavos en 1890 Entonces Tiene bastante historia este distrito Allá tenemos como Harris, Harris bueno lo sé acá tenemos una calle un cruce, me van a atropellar cruzamos miren allá ahí. ahorita nos devolvemos por la calle de enfrente como cervecería, aquí hay un sitio de cerveza que hacen cerveza y ustedes pueden programar para que les hagan un recorrido y les den degustaciones un Tesla bueno sigamos hay mucho parqueadero pues me imagino, como hay bastante restaurante, bastante sitio que visitar, pues, necesitan estacionamiento. Oigan, no olviden suscribirse, no sean malos. Denle like, suscríbanse, es gratis, es gratis. A ver si llegamos a los mil, no sean malitos, no sean malos. A ver si llegamos a los mil, no sean malos. Bueno, allá tenemos otro mural. Súper lindo Miren, tenemos otro mural Sigamos Hemos visto mucha gente El sitio es como muy fotogénico Entonces hemos visto mucha gente aquí Tomando fotos Ok, bueno Entonces seguimos aquí en Deep Ellium El sitio súper fotogénico Venga, les sigo mostrando así la calle, esta es la calle principal bueno, se llama de hecho así, se llama Main Street miren, aquí vamos recorriendo Que vamos a llegar a un cruce vamos a tener que parar un momento porque vamos a llegar a una luz ahí se puso en verde perfecto, <risas> sincronizados miren acá, el sitio es súper, súper fotogénico hay bastantes murales, el sitio es bastante bastante artístico como les digo entonces hay bares de, de blues hay sitios de comedia eh, hay sitios de bueno es como mucho tributo al jazz entonces bueno si tienen, si vienen a dallas súper recomendado que vengan no se lo vayan a perder y pues obviamente es como mucho sitio de restaurante como les decía es lo que siempre pasa no los sitios que fueron menos favorecidos en Décadas pasadas, llegan personas con capital importante, invierten allí y hacen que se dispare el valor de la, de la propiedad en esos lugares. Entonces, bueno, eso fue lo que pasó aquí en Deep Elim. Miren ese mural allá. porque hay un bar ya abierto. Oiga, vamos a llegar. Hay como una feria artesanal. Así como tipo de las que hay en Bogotá, en Usaquén o por la séptima. En el Septimazo, miren, aquí abrieron una hoy, estamos, estoy grabando un sábado Y miren, abrieron aquí un, una feria Se llama todos los sábados de 12 a 6 Outdoor Market Está como chido, no sé por dónde pasar Vámonos por acá Hacemos una toma rápida y como artesanías, pulseras, allá venden como ropa, y, chaquetas vintage a 20 dólares. Bueno, no puedo detallar porque no, no tengo mucho tiempo, entonces bueno, no puedo detallar todo, pero yo creo que ya tienen una idea de lo que van a encontrar acá, ¿no? Bueno, sí, vamos. Vamos a encontrar muchos bares a tal es que estos, Ah, esta es una barbería. Aquí hay okay, barbería. Si le quieren cortar el cabello, aquí hay okay, barbería. Sigamos. Ahorita me paso del otro lado de la calle y hacemos las tomas al contrario para que se vean los dos lados de la. Como decimos en Colombia, los dos lados del la andén. Porque está bien, bien chimbito el sitio, bien bacano. Aquí, como disfraces. Sitio de comida mexicana, tacos de carnitas. Easy Slider. Bueno, seguimos. Miren, es como más barcitos. Otro barcito. Aquí es como de tarjetas de recuerdos. Aquí dice Proper Wax. Son sitios de velas. Ahí está ese café. Es... Merry Coffee es como el cafecito que hay aquí en este, en este sitio para venirse a tomar el, el capuchino con la dona, con el pastelito, es ahí, ahí. ahí, de hecho paramos esta mañana para mirar cómo íbamos a grabar, ahí paramos, está bien, el tinto, que decimos en Colombia el tinto, el café, me costó 3 dólares con 29, o así, bueno, están tomando fotos, y miren ese vivero qué bonita esa decoración de ese vivero Zapatos Miren allá, hay un almacén de ropa Patagonia, los que les gusta esa ropa Miren allá, ropa una Patagonia Pueden comprar aquí en Dibelium Bueno, sigamos Es como bastante fashionista el sitio Bueno, está chévere, está chingón Está bien bacano, ¿para qué? Está súper bacano miren la gente va, va pedaleando si ¿Sí los ven con pedaleando y le van dando el recorrido al distrito allá al fondo está el centro de texas espero que lo estén viendo ya vamos a llegar a la esquina de donde está el tren y donde están las eh, esculturas de metal entonces miren que es maine con Good Luck Timer para ese lado están las esculturas hacia allá están distribuidas para allá para allá están allá está la avenida no sé quién es, creo que la i395, no estoy seguro allá está el Downtown de Texas y bueno, aprovechamos para cruzar la calle que está en verde entonces mira, está el muñeco y bueno, vamos a ver porque está haciendo bastante sol. Y no sé qué, no sé qué también se estará viendo la imagen. Estamos a contraluz a veces, pero bueno. Ya nos pasamos al otro lado de la calle y empezamos a regresarnos. Vamos, mirando que nos encontramos. Sweet green. Parece como comida orgánica estamos está haciendo el recorrido rápido para que no se aburran oigan no olviden suscríbanse, no sean malos denle like suscríbanse porfa el, el video del paso tiene como 10.000 vistas y no, no hemos llegado a los mil ayuden ayuden bueno seguimos miren ahí está el Patagonia de ropa que les dije Esto lo tomamos del lado de allá Allá está el vivero Que vimos por el lado de allá Y está el almacén de ropa Patagonia Ahí Otro estacionamiento Allá hay más murales y Hay mucho sitio para tomarse fotos Para los instagramers Súper recomendado para venir a tomarse fotos Acá, miren Allá está el café que les mostré Cuando veníamos de subida Este es un restaurante mexicano Aquí. Este es como brunch. No serve. Cocina de México. Ah, en el restaurante mexicano que reciben brunch. Más ropa. Allá por ese lado veníamos. Allá estaban las velas. Por allá subimos. Allá vimos esos bares. Aquí hay tatuajes. Babu tatu. Hay tatuajes una galería sí, es muy artístico acá y hemos visto mucho bar de, de piano hay bastante chévere como de jazz como de blues como ese tipo de música de hecho este barrio pues se fundó con población afro entonces por eso es que es eh, como como este barrio se formó con, con población afro, o esta colonia, o este, como le decimos, este distrito, entonces pues por eso es como las raíces, porque pues lucharon para no perder eso de este sitio, porque como les decía, aquí este sitio comenzó porque venían todos los eh, afroamericanos, llegaron a este punto y cuando llegó el ferrocarril todos se vinieron a trabajar pues en el ferrocarril aquí porque el ferrocarril, no sé si lo vieron allá atrás ahí pasaba, entonces ahí fue que comenzó a crecer como Deep Ellum o Deep Am. por favor ayúdenme con la pronunciación allá está la feria que vimos que nos metimos hace un rato hasta esa calle Allá hay otra, allá hay otro mural gigante, miren, sábados y domingos, dos mimosas, por allá fue por donde arrancamos el recorrido por esa calle, miren, muchos más murales, estos creo que los enfocamos del otro lado, cuando veníamos por allá, de ese, estábamos mostrando esos bares de, de, de ese lado, aquí qué hay, acá son un sándwich, bueno, seguimos. Vienen aquí, ¿cómo están los contadores? Un contador de Deep Alien en Dallas. Bueno, sigamos. Qué bonito está. O sea, el sitio es bien americano, bien norteamericano, digamos. con ladrillo expuesto, ese tipo love con los grafites pintados sobre el ladrillo. Bien chévere es como una librería aquí que tenemos aquí el teatro bueno, no sé un teatro ahí y... Deep Album allá, allá ahora que llegamos estaban tomándose fotos sobre ese mural pero ya estamos aquí cruzando la calle cuando llegamos estaban tomándose fotos sobre ese mural si que la como el ave pintadas por el ladrillo. Súper chévere. Buen, buenos spot para fotos. ¿Para que Aquí otra tomita. Miren ese gato. Ese gato es como de un bar. De Nouns. De Nouns. Sí, es otro bar. Bueno. Bueno, aquí ya vamos terminando de hacer el recorrido por Deep Helium Espero que les haya gustado el video, que les haya gustado el recorrido, la caminada. Por este distrito de Dallas Muy recomendado Vengan, está genial Acabo de tener que parar un momento porque están en construcción Espérenme, salgo Espérenme, salimos Listo, ya pasamos la construcción Que está allá atrás Y bueno, ya vamos terminando ¿Qué tal les pareció? Pongan en los comentarios qué tal les pareció Elim, Si les gustó ¿Qué recomendaciones tienen para la gente que venga para acá? ¿Está para qué? Muy, muy, muy bacano el sitio. muy invita, como decimos en Colombia. Si quieren tomarse los drinks si quieren comer, acá está el sitio. Si quieren tomarse fotos para Instagram, está lleno de murales. Hay muchos espacios, muchos lugares. Como dicen ahora, como decimos ahora, muchos spots para, para Instagramear. Entonces, bueno, las últimas tomas del lugar. Para cerrarles voy a hacer aquí una toma de ese edificio de apartamentos que me pareció súper... Está una chimba, está muy bacano, mírenlo. La toma del edificio con los murales, esos son edificios de apartamentos, está muy, muy, muy bacano. Esperen, a ver si me puedo acercar otro poquito para que no quede el árbol. Miren, les dejo, Miren, les hago la, toma, la última toma, esos son edificios de apartamentos, son edificios residenciales con esos murales pintados. Se ve del carajo, se ve muy bacano, una chimba. Oye, Jaime, muchas gracias por ayudarme hoy con el video aquí de Deep Ellium, Deep Elum, Deep. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pronuncia? Deep Elm, um, creo que se llama o algo así, bueno, no tengo ni idea. No sabemos. Oiga, pero, parcero, muchas gracias por ayudarme acá con el video, está una chimba el sitio, ya lo vieron, muy bacano. No Oiga, parceros, no sean malos, suscríbanse. Jaime, dile a la gente que se suscriba. suscríbanse para ver más contenido. Eso, no sean malitos. Muchas gracias por ver. Oiga, el sitio muy bacano, muy blues, muy jazz, mucha historia. Vengan, una chimba. Chao, brothers. Di chao, Jaime. Chao. Gracias por ver. Ah, espérate. Dimos que diera like. Oiga, no olviden darle like al video. No, no olviden like. Chao. Bye bye.